Hola Aries, estamos aquí nuevamente contigo en este espacio de bio-neurosabiduría y me encanta darte esta noticia, tenemos este maravilloso bonus para ti con un mensaje de los ángeles para que puedas continuar conectando en este fin de año 2019 y bueno, vámonos, vámonos con lo que está para ti el día de hoy un mensaje canalizado por los ángeles eh, a través de este espacio. Y bueno, vamos a ver qué es lo que tienen para ti. Solamente vamos a sacar dos cartitas, eh, uno con el mensaje de los arcángeles y otra cartita con un mensaje eh, canalizado por Dios, por este poder superior en el que tú creas. Y que busca darte la llave, darte la herramienta para que puedas continuar conectando con la guía anterior que subimos. ¿Vale? Aries, vámonos, vámonos con este mensaje para ti. Vamos a, te voy a presentar el mazo, voy a quitar esta presentación aries recuerda que estamos en un entrenamiento y por hoy la herramienta que tenemos para entregarte estas guías eh, nos permite un espacio un poco limitado sin embargo esto no nos impide entregarte la información la sabiduría ok este es el mazo ya lo estoy moviendo y vamos a ver qué es lo que te dicen el día de hoy Muy bien, tienes el circo de una sola pista y con eso los ángeles te quieren decir, Aries, que uno de los sentimientos más negativos que una persona puede llevar consigo es la culpa. En este momento los ángeles te envían esta carta porque desean que prestes especial atención a todo aquello que te lleva a lamentarte por algo, y te carga de un lastre emocional denso, de un lastre emocional negativo, por así ponerle esta etiqueta. Es muy importante, Aries, que identifiques, que aceptes esta situación en la que te encuentras, este posible como nosotros lo llamamos aquí en, en, en la humanidad, y es importante que lo resuelvas antes de que estas emociones densas o estas eh, emociones basadas en el miedo evolucionen y se vuelvan aún eh, más difíciles de aliviar. Aries, es necesario señalar que la sensación de culpa es solamente una ilusión y esta sensación de responsabilidad por la vida son cosas separadas, son cosas diferentes, ¿ok? Por un lado una es a través del miedo de ilusiones y por otro lado eh, la responsabilidad viene desde el amor, desde la entrega, ¿ok? Entonces es muy importante que tomes esta responsabilidad sobre las situaciones que estás viviendo y... Eh, Comiences a sentir de manera abierta. Eh, con esto te dicen los ángeles que no tienes nada que lamentar, no existe nada que lamentar. Y que si tienes estas ganas o esta necesidad de cambiar el pasado, esto no puede ser llevado a cabo puesto que ya no está en tu momento. Entonces eh, no es más que un desperdicio de energía pensar en ello de modo que te sientas culpable. Sentirse mal por cosas pasadas te hace perder tu tiempo y energía y destruye tu presente, que es lo único que importa, ¿ok? Cuando te generas estas sensaciones, eh, bueno, llega el momento en el que dejas de estar en tu presente. Y lo que nos interesa, Aries, es que te mantengas viviendo el momento presente, esto porque con este mensaje segundo el mensaje que tiene para ti ese poder superior en el que tú crees se llama despertar y en esta carta que tienes del rescate este despertar se refiere a que Pronto recibirás una revelación que te conducirá a realizar cambios importantes en tu vida. Recibirás algunos mensajes, eh, estos pueden ser a través de imágenes, frases, palabras, canciones que resuenan en tu alma. Es importante que te mantengas alerta puesto que nos recibirás, como te decía hace un momento, en forma de señales o de sueños que pueden ser toda una revelación de todo lo que está por venir usa esta información para introducir cambios en tu vida, para reconducirla al camino del alma, ya no puedes Aries seguir escondiéndote, es hora de que comiences a desplegar tus propias alas y pasar inmediatamente a la acción, te estamos invitando eh, en este momento Dios y los seres de luz en el universo, los ángeles, los arcángeles, maestros ascendidos, te estamos invitando a salir de tu zona de confort, será un momento para ti de libertad, un momento de despertar con una, una nueva concepción del mundo que te rodea y de ti mismo, de ti misma, porque en realidad todo está cambiando y todo ha cambiado ya en tu vida, esta etapa representa un avance para ti, una etapa de crecimiento personal que te permitirá ver con claridad la nueva perspectiva que se abre ante ti. Aries, muchas felicidades, sigue adelante, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita para que nos mantengas en tu vida presente cada vez que subamos algún nuevo contenido. Este mes estamos ya cerrando una década, un año, una época maravillosa de cambios, de evolución, así que no te quedes fuera, regístrate para obtener guía personalizada, tenemos una serie de opciones que estamos seguros alguna de ellas va a resonar en tu alma para que te vayas hacia arriba. Eh, es muy importante comentarte que este oráculo de sabiduría busca que conectes con tu alma y a partir de ahí se genere la sanación en tu vida, en todos los aspectos, en el profesional, relaciones, dinero, eh, amistades, personal, salud, ¿ok? Nosotros no te vamos a dar eh, las respuestas sobre tu vida, puesto que sería limitarte en todas estas oportunidades que el mundo, el universo tienen para ti. Gracias Arias por estar aquí con nosotros, nos vemos en el siguiente video, no te lo pierdas.